Estamos en la Casa del Bicentenario de San Salvador, cumpliendo con la segunda fase del, del programa de ...de trabajo comunitario con el municipio. Tuvimos una primera reunión con los funcionarios municipales... ...en donde plantearon necesidades y demandas de la comunidad... ...y de las áreas de gobierno y hoy estamos con gente de equipos... ...y dirección de proyectos de extensión... ...con la gente de gestión del rectorado en extensión... ...hablando mano a mano en grupos más reducidos con las áreas de gobierno que plantearon las demandas. De forma que es una jornada de trabajo en donde los extensionistas de la UNER, específicamente en, en líneas que han sido solicitadas por el municipio, están afinando la, las primeras estrategias para trabajar en conjunto eh, de aquí en adelante. Este emprendimiento que arrancó, ya más de una oportunidad lo he dicho, hace un par de años, con la iniciativa del rector Jorge Gerard, que es oriundo de San Salvador, de crear y construir una casa del bicentenario en San Salvador, eh, un emprendimiento que hoy ya lo vemos terminado, concretado, y que ahora, como decimos nosotros, empezar a darle vida. El rector ya ha dicho públicamente que está trabajando en la multiplicación de esta iniciativa en otras ciudades con la efectiva decisión de estar en el territorio ...de la provincia en el cual todavía no estamos. Creo que la jornada ha sido más que positiva... ...hemos charlado con todas las áreas de estación universitaria... ...de las distintas facultades de la UNER... ...con la idea de concreta de avanzar en proyectos... ...principalmente de capacitación, asesoramiento y realizar acciones en conjunto que permitan eh, multiplicar los esfuerzos del municipio y por otro lado de la Universidad. Así que en lo personal y en lo institucional estamos sumamente agradecidos por la presencia de ustedes y creo que lo que avancemos en los próximos meses va a ser más que saludable no solo como, un, como una apoyatura al municipio en sus distintas áreas sino a su vez también algo que siempre se dice que la Universidad debe salir a la calle. Estamos a la expectativa, sabemos que bueno eh, viene la posibilidad de, de, de contar con, con distintas charlas, con, eh, para distintos sectores de la sociedad, ¿no? charlas y, y talleres eh, sobre adicciones, sobre violencia de género, sobre cuidado del medio ambiente, eh, sobre manufacturas, eh, cuestiones deportivas eh, y bueno, la posibilidad también de, de a través de, de la extensión cultural, eh, de algún espectáculo eh, artístico. ¿no? Si bien San Salvador ha sido sede de una Tecnicatura especializada en arroz, eh, este, o sea que la UNED ha comenzado a trabajar en la ciudad, eh, es la única, la única oferta académica que tenemos, por lo tanto queremos incrementar nuestra presencia, nuestro aporte a la comunidad y nuestro trabajo con la ciudad. Nosotros estamos en San Salvador, donde, donde sería o sea, uno de los pocos emprendimientos de vinculación fuerte con, con, con una universidad, si bien sea nosotros tenemos otros acuerdos con la Tecnológica de Concordia, con la Universidad Nacional de Rosario, pero este el hecho de tener una parte edilicia, de uso común, es sumamente importante porque va a permitir realizar un sinnúmero de actividades que de otra manera no se podrían realizar. Así que, sumamente agradecidos y continuaremos trabajando porque... Es importante que, o sea, que todas, las, aún las pequeñas localidades como la nuestra, tengan una oportunidad, o sea, la posibilidad de vincularse directamente con las altas casas de estudio.